Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de ShowTube Bueno chicos, hoy tenemos eh, lo que tiene que ver con mejoras al emparejamiento Bien, al matchmaking, al matchmaker Que es la máquina que mejora el emparejamiento Porque vos salís siempre con tu tier 8 Y siempre tier 10 Y una tier 8 cada, cada muerte de obispo y decís, pero ¿cómo puede ser? Por favor, siempre más 2, más 2, más 2 Nunca me va a tocar... Salgo con un tier 6 siempre contra tier 8, pero por el amor de Cristo. Bueno, entonces eso es el matchmaking. Ahora vamos a estar analizando lo que nos está diciendo aquí en la página de Wargaming de World of Tanks, por supuesto. Pero antes que eso quería darles un anuncio que es que el señor Vergara en su página de Wargaming Chronicles, aquí estamos justamente, ha puesto la entrevista que le he hecho a la señorita Flor eh, Hitomi, que es la bella Bosch de World of Tanks el latinoamerican así que bueno amigos si quieren pasarse, pasarse seguramente por aquí eh, les dejo abajo en, el, eh, en la descripción el link de lo que son esta, de lo que es esta página de War Games Chronicles, bien um, Bueno, dicho esto Entonces, aquí podemos incluso Es más, le doy una cosa, o sea, no solamente tienen esto sino tienen World of Tanks, tienen Blitz Tienen War Thunder, tienen artículos históricos eh, Militares, Youtubers eh, Quienes somos, sugerencia, tienen de todo Aquí, así que pueden pasarse, darse Una boletita por Wargames Chronicles y eh, Nada, y pasarla bien un ratito E informarse acerca Del mundo de los tanques, bien Así que, bueno, después Pasamos a esto que tiene que ver con la info que nos trae la gente de World of Tanks en su página oficial en el día de hoy, ¿bien? Que hay mejoras al emparejamiento, batallas de bajo nivel para novatos, para novatos, ¿ok? Bien. Saludos comandantes, a veces los jugadores nuevos tienen problemas para adaptarse al juego, aprender las mecánicas y tener un buen rendimiento en batalla, especialmente si les toca enfrentar a comandantes experimentados para que tengan la oportunidad de entrenar. En batallas más cómodas y dominar sus habilidades más rápido. A partir de la actualización 1.12.1. El matchmaking, básicamente el matchmaker, matchmaking. Eh, creará una cola de novatos especial. Mirá que por lo general los juegos no se preocupan tanto por darle una cola inicial. Lo que sí, dentro de su juego. Eh, por ejemplo, mirá. Hay juegos en los cuales... Vos subís de nivel y ya no podés volver a jugar con los novatos, ¿bien? En cambio en el WOT sí, vos ya tenés 50 tier 10, tenés 70.000 batallas, 11.900 de puntuación, 3.200 de daño promedio por batalla Y podés ir a jugar tier 4 Y suponte que yo ayer o antes de ayer, no, hace una semana empecé a jugar eh, al WOT y me enfrento contigo, yo que empecé a jugar hace una semanita y tú que tienes 70.000 batallas y es que... sí yo me voy a ir con un tiguito y vos me las vas a clavar todas me vas a hacer amorrack, me vas a hacer todo lo que vos quieras entonces, desde ese lado me parece bastante coherente, bien? me parece bien entonces, vamos a ver para la gente que recién empieza a jugar o si ustedes tienen gente que conocen para que se sume al WOT dice los jugadores nuevos en batallas randoms de bajo nivel nivel 1 a 5 ahora se sentirán más cómodos, porque la mayoría de los comandantes que formarán eh, cola con ellos, muy probablemente serán novatos como ellos, ¿por qué? Paréntesis, dice, se consideran novato a todos los jugadores que aún no hayan participado en una batalla en vehículos investigables de nivel 7 o superior. Ya te digo que no estoy de acuerdo, pero bueno, ok, porque puedes tener un tier 7 es más, yo mañana no, hoy no, hoy no mañana arranco el WOT y me compro una tienda premium un tier 8 y ya soy jugador de WOT bien, pero sigo siendo novato entonces no tiene nada que ver malísima la, la, la determinación para determinar una, una persona que es eh, novata es malísima ya de entrada en cualquier modo de juego si demuestran tener un buen rendimiento en las batallas con novatos les asignaremos el estado de jugador regular si compran un vehículo premium de nivel 7 u 8, pero siguen luchando en batallas de bajo nivel, los consideraremos novatos. Repito, o sea, le compro un Defender mañana y salgo a jugar tier 8, no soy novato. O sea, según Watt, soy una persona experimentada con cero batallas. Eh, si un novato ingresa a una batalla con un vehículo de nivel 1 a 5 El sistema de emparejamiento intentará armar la batalla En una cola distinta Que solo incluya novatos en ambos equipos eh, Ok eh, Pero si hay eh, pero, Perdón pero si no hay suficientes novatos para completar dos equipos, el sistema de emparejamiento intentará añadir jugadores regulares a estas batallas de novatos. Si ingresan a una batalla como novato a bordo de un vehículo de nivel 6, se los colocará automáticamente en la cola estándar de batallas aleatorias junto a jugadores regulares. Esto también viene también un poquito para el tema de que mucha gente, mucha, mucha gente conocida y desconocida, de, de, de, de SA y de NA también, de central. De central creo que, hay, creo que es la mayoría de los que vienen a central. Eh, acá a SA a jugar eh, y farmear bots. Que, que los de SA que queremos jugar más o menos, vamos para allá a veces. Eh, pero... Pero si sí, el tema es que viene mucha gente de NA a jugar a SA. Porque, bueno, justamente juegan contra bots en tierras bajos. Farmean puntuación personal, farmean experiencia, farmean... Eh, daño, farmean sus propias tripulaciones. Y juegas contra bots. Que los bots son tontos. No tienen. Pff, no tienen la habilidad que podría tener tal vez un jugador medianamente experimentado. Ni siquiera experimentado medianamente. Entonces vienen para estos lados. Eh, dice: independientemente de que se encuentren en una batalla con jugadores principiantes o jugadores regulares controlados por la IA. O sea, bots. Habrá una lista simplificada de 5 mapas para las batallas de nivel 1 a 3. Minas, Himmeldorf, Abbey, Enz y Estepas. Ahora, si tenés. Yo, esto es una, una crítica aparte, ¿no? O sea, hoy estoy. Hoy le pego a, a Watt Pero digo: Minas, un mapa de tier 1. ¿Por qué tenés que jugar Minas en Tier 10? Eso es lo que digo. ¿Por qué no hacen mapas para, para niveles? Y que no salgan en el resto del nivel. Tipo ir superándose, ¿no? Porque decís, bueno, ya Minas lo dejé, lo abandoné y listo, ya está, basta de minas. Ahora paso al siguiente nivel. Pero si Minas es de tier 1, Himmeldorf Tier 1, Enz, Tier 1 y Estepa, Tier 1, entonces ¿por qué tengo que jugar eh, en tier 10 con, con, con estos mapas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión aparte, ¿no? Pero es una cuestión personal mía. Eh, los últimos dos eh, son nuevos añadidos a la actualización 1.12. Estepas, no, pero Abey y. ¿Eh? Abey seguro, pero Enz y Estepas bueno, no sé, no sé porque yo la verdad es que tier 1 no, y 3 no juego, así que. Si la batalla está conformada únicamente por Principantes, las demás ubicaciones estarán disponibles a partir de nivel 5. Ok. Y para jugadores regulares están disponibles a partir de nivel 4. Están, son, se están rebuscando mucho. Se van a hacer un lío. Lo <risa> Guarda, de guardabinad. Jugadores día en niveles bajos. No está prioridad es garantizar que los novatos jueguen contra otros novatos. Eso es imposible, bro. De esta manera todos se podrán adaptar al juego más cómodamente. Pero según el servidor en el que se encuentren, la hora del día y el estado actual de la cola. O sea, que Dios quiera. Todo esto significa que si los astros se unen, es probable que el sistema de emparejamiento no encuentre suficientes jugadores para armar dos equipos iguales y competitivos en partidas de nivel 1 a 5. Debido a esto, el tiempo de espera podría aumentar mucho. Bueno, yo creo que esto es una prueba piloto para... Eh, creo, no a nivel personal lo digo creo que es una prueba piloto para empezar a emparejar por nivel de jugador ¿bien? ¿por qué digo esto? porque hay mucha gente eh, que se queja del juego básicamente del emparejamiento del juego pero a nivel eh, no el juego en sí no el nivel de los rivales pero sí, o sea, en el nivel de, de, de, de decir, che loco, tengo cinco morados de aquel lado y acá somos todos rojos incluyéndome que yo también soy rojo entonces cómo puede ser que eh, es, es, termina 15 a 0 eso no significa de que los cinco morados de aquel lado vayan a ganar la partida pero que tenés más probabilidad más chances de que suceda eso, eso es real bien porque si un morado está jugando mientras se come dos porciones de pizza Está mirando... Eh, una canción de Amaluma en YouTube. Y juega un poquito mientras... Y sí, probablemente tal vez puede ser que pierda y haga... No sé. X daño. Pero... Eh, en, la, en la normalidad... Un jugador experimentado. Y con buenos números. Y a un jugador relativamente novato. Y es probable que le gane, bro. Muy probable. Eh, más si se juntan... Mm, tres o cuatro del lado rival... Y la tenés complicada, la tenés muy complicada. Entonces, yo creo que es un poquito, entre comillas, una prueba piloto para ver eso, ¿bien? Para empezar a emparejar por nivel de jugador. Tal vez no por win 8 obviamente. win 8 es algo totalmente subjetivo y relativo. Porque podés ir a farmear win 8 en Tier 1, ¿bien? Agarro, con compro en Tier 1 y estoy seguro que, que, que, no sé, me voy a terminar con 800 años promedio por batalla. Eh, y sí, bien, pues, solamente Tier 1, bro. Entonces... Pero tal vez está... sería interesante a ver qué pasa. Queremos que la presencia de los vehículos de la IA, eh, o sea los bots, sea lo más transparente posible. De modo que siempre podrán identificarlos fácilmente gracias a los puntos ofensivos. Eh. Aquí tienen otros datos a tener en cuenta a la hora de luchar con jugadores de la IA. Cuando inflijan daño y destruyan enemigos de la IA, recibirán la misma cantidad de experiencia que recibirán, recibirían si se enfrentaran a oponentes humanos como sucede en eh, las batallas normales podrán ganar logros y recompensas y progresar a través de las misiones personales los jugadores de la IA solo estarán presentes en esas raras batallas de novatos en vehículos 1 a 5 en las que el sistema de emparejamiento no tenga la suficiente cantidad de jugadores novatos o regulares para armar dos equipos completos iguales y competitivos es que vas por ese lado es que va por la cuestión de empezar a emparejar por nivel Ojo, puede ser empe empezar a emparejar por nivel de, de puntuación personal o, o puede ser la relatividad de puntuación eh, junto con la cantidad de batallas bien, Porque no es lo mismo tener 1000 batallas y tener 5000 de puntuación Y tener 130.000 batallas y tener 4.600 de puntuación No es lo mismo, ¿bien? entonces Tal vez va por ese lado la cosa Pero bueno, eh, según nuestros cálculos Las partidas con jugadores de la IA Deberían ser un poco eh, Ser muy poco comunes Dependiendo de la región, la hora del día Y la cantidad de jugadores No podrán ver las estadísticas de los jugadores de la IA después, Y no, son pocos Pero, ¿cuál es la cuestión? Mejora su experiencia de batalla Bien, estos cambios Al sistema de emparejamiento benefician Tanto a los jugadores novatos Como a los regulares nos ayudarán a mantener el espíritu justo y competitivo del juego, además de que nos permitirán hacer lo siguiente: dos puntos. Uno, reducir la curva de dificultad para que los novatos puedan aprender los conceptos básicos del WOT más fácilmente y que se sientan más motivados a jugar y a ganar. Obviamente, empezar a jugar un juego y para esto, decir listo, gracias por todo, bro, me voy, chau. Emparejar. Dos, ¿no? Emparejar a los comandantes más experimentados con oponentes habilidosos para que puedan seguir poniendo a prueba y mejorando sus habilidades, ¿bien? Y por último, número 3, disminuir los tiempos de espera para todos los jugadores, especialmente en servidores con poca gente. Esto cambiará según la periferia, ¿bien? Seguiremos de cerca el funcionamiento de este sistema y de ser necesario ajustaremos la configuración. Mejoramos nuestra... Bueno, cuestión, básicamente, entonces, eh, va a cambiar... Eh? Esto nos toca mucho en S.A. En, en Latinoamérica nos va a tocar un montón. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que, según la nueva reglamentación de WOT, eh, solamente la gente con experiencia va a poder participar de las batallas contra los bots. Bien, contra la IA. Eh, lo cual a mí, en realidad, a mí me parece bien. Ahora, ¿no? Vamos a ponerlo del, del otro lado, ¿no? De la vereda opuesta. Yo, por ejemplo, hoy a la noche Me pongo a jugar con un amigo y decimos Che, boludo, jugamos tier 5, no juegas una banda del Stuck Y vos querés jugar, no sé, otro No es que quiero Forbidden Tengo ganas de jugar tier 5, así como tengo ganas de jugar tier 4 A veces con el con el Hexer eh, O con, no sé, el que vos quieras No importa Pero, ¿entendés? ¿Y por qué tengo que ir a jugar a, a NA A Central con un pin de 250 O 280 Cuando puedo jugar en SA Con un pin de 32 entonces es un poco y un poco Ni una cosa ni la otra ni, ni venir a farmear bots a SA Y tampoco la cuestión de decir Bueno, listo eh, eh, Bueno, eh, salco un tanque X El que vos quieras Voy con dos, tres amigos Nos farmeo los bots Y si no, bueno, no sé qué Voy y me divierto en tier alto En NA Y, y si no, en, en SA con tier bajo es, es una cuestión complicada bien Porque ya les digo Hay un montón de gente de NA y de SA que se dedican a farmear eh, bots para subir su puntuación personal y su winocho. bien ahora está bien está mal que hagan eso cada uno es libre y dueño de hacer lo que se les ocurra lo mismo así tratando temas de a poco digamos en el sentido de eh, cada uno se lo quiere ¿Querés tirar emulsión premium está bien está mal hace lo que vos quieras nadie te lo prohíbe eh, pero me parece que en este caso estaría bueno que por lo menos empecemos a valorar algunas cuestiones distintas, ¿no? Porque la verdad que hoy en día el sistema no funciona. Yo creo que la verdad el sistema está roto, eh, venía a farmear bots, y después decir, mira, loco, la verdad soy un crack, chabón, mirá mi hoja de servicio, tengo 85.000 de puntuación, tengo 1.900, 2.000, 2.500 de daño promedio por batalla. Sí, pero después mi hoja de servicio, chabón, lo tiene todo hecho en tier 4 y tier 5 es bueno, es malo, cada uno hace por eso, repito cada uno hace lo que quiere, ¿entendés? eh, te dice, nada, no, mirá, loco, yo soy morado vos sos, vos sos verde, vos sos malísimo te dice, como un... Pará, sos morado. Me morado, mirá la, la hoja de servicio del chon, de chon, y, sí, lo tiene todo en tier 4 entonces me decís, eh, pero, eso no me diez bro pero bueno, por eso, es que es complicado, es un tema muy complejo en el cual habrá que analizar y tocar un montón de cuestiones. No sé qué pensaron ustedes, es un tema controversial, ¿bien? Y yo quiero que ustedes se metan y me digan qué opinan ustedes de todo esto que vimos, si es una mejora o no, si les parece bien o no. Todo lo que ustedes quieran, díganmelo en los comentarios y lo estaremos charlando en el, en, el, en los comentarios. Ahí le estaré escribiendo a cada uno de los que me, de lo que me responda lo que ustedes creen que es conveniente o alguna solución, ¿no? porque tal vez a veces alguno, algún jugador tiene alguna solución que a la empresa no se le ocurrió, me lo transmite en los comentarios y después con el tiempo puede que se lo transmita a la gente de Wargaming. Hola chicos, hasta aquí el video, no olviden de pasar por, eh, les voy a estar dejando abajo, obviamente, el link de War Games Chronicles, así que pásense por ahí, que están, eh, que pueden pasar a ver la, la, la, lo que es la entrevista de, que hice con Flor Hitomi, la bella voz de What en Latinoamérica, y eh, nada, no, le agradezco al señor Vergara21, les mando un beso a todos ustedes, cuídense, les mando un beso y un abrazo gigante, y nos veremos en la próxima. Chau, chau.